Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Esta rueda de prensa tiene por objeto, más que hacer un balance de las políticas de la vivienda del Partido Popular, plantear eh, en qué debe consistir ¿no? una, una estrategia de aumento del parque público de vivienda, eh, en definitiva, el cómo conseguimos llevar a la práctica ese cumplimiento del derecho humano a la vivienda. ¿no? Pensamos que tiene que haber una actuación integral Pensando ya en la siguiente corporación, en la que nos planteemos un aumento del presupuesto de hasta 70 millones de euros por año. Hay que incorporar esas 242 viviendas de la SARED, algo que llevamos años insistiendo, pero ahora habrá que ver en qué estado no las encontramos, pero estas deben incorporarse ya al parque público de vivienda. Debemos aumentar también el porcentaje de vivienda pública hasta, hasta el 30% de los nuevos desarrollos y aumentar el IBI al máximo permitido por la ley para las viviendas vacías, que es algo también en lo que veníamos insistiendo hace mucho. Esto es una, es una forma también de, de incidir en el, mercado, en el mercado de la vivienda, en intentar que este derecho humano no esté mercantilizado como, como ha venido ocurriendo a lo largo de esta corporación con el Partido Popular y que, y que España que, y Zaragoza, ¿no? que, que cuenta con un parque público de viviendas en una cantidad ínfima, pensando en la media europea, pues hay que pensar en que nuestros vecinos y vecinas y, sobre todo, la gente joven pueda acceder a una vivienda digna. ¿no? Consideramos que sería que es de vital importancia el recuperar esa oficina de mediación hipotecaria y de alquiler para evitar los desahucios. ¿no? Yo creo que el, el ayuntamiento tiene que ser sensible, a toda esa población que sigue siendo objeto sistemático de desahucios y que, y que sigue preocupándonos el número. ¿no? También el fomento de la vivienda cooperativa y de rehabilitación energética son formas también, pensamos, que pueden influir para regular ese mercado e intentar que bajen los precios de, del alquiler. Haciendo un balance de las políticas del Partido Popular, pues vemos que en materia de ampliación del parque público de viviendas nos encontramos ante una legislatura en blanco. Y lo decimos porque, aunque el Partido Popular habla de, de haber construido 136 viviendas, pues estas viviendas que nos estamos refiriendo a las de la imprenta Blasco, a las de Fray Luis Urbano en las Fuentes o las del barrio Las Jota, fueron ya proyectadas por Zaragoza en Común, algunas terminadas prácticamente cuando se inició la nueva corporación o en fase de construcción. Eh, se habla también de, de la incorporación de 275 viviendas con el programa de alquiler de viviendas, o sea, de captación de vivienda vacía. ¿no? Y recordar que cuando gobernamos en el programa de Alegra tu vivienda, la corporación anterior, en el mismo periodo de tiempo, logró captar 470 viviendas. Es decir, que se cargaron un sistema para implementar otro que ha resultado un fracaso. Eh, hay un tema también que nos preocupa especialmente, ¿no? porque se están vendiendo 486 viviendas como si estuvieran hechas y cuando ni, ni tan siquiera se han licitado. ¿no? Nos estamos refiriendo a esa cesión de suelo público a 75 años, que en, de, de esas 486 viviendas en tres zonas de la ciudad, en la que, de alguna forma, lo que nos preocupa es cómo se despatrimonializa la sociedad municipal de Zaragoza de Vivienda, porque todo ese, ese suelo que tenía acumulado va a ir a, a, a manos privadas, que durante 75 años van a gestionar esas viviendas, sí, a un alquiler asequible, pero que, de alguna forma, esto era lo que venía realizando con anterioridad eh, Zaragoza y Vivienda. ¿no? Y no deja de ser de recibo que hablen ya de estas viviendas cuando, que, como si estuvieran construidas cuando ni tan siquiera ni se han licitado ni se han adjudicado a, ni, a ningún promotor. ¿no? En definitiva, eh, por mi parte, eso quería comentaros, pero en relación con la Sareb y la nueva ley de vivienda, el candidato Suso Martínez creo que os quiere apuntar cosas. Bueno, eh, sí, respecto al anuncio hecho por el presidente de gobierno de puesta a disposición a las comunidades autónomas y ayuntamientos de 21.000 viviendas, eh, sabéis que corresponden 242 a la ciudad de Zaragoza. Nos parece que esta medida, aunque es muy importante, llega con ocho años de retraso. Ya el gobierno de Zaragoza en común, la pasada legislatura, solicitó reuniones con la Saref para la puesta a disposición de estas viviendas. Y a lo largo de, esta, de estos cuatro años, desde la oposición, nosotros venimos reivindicando a través de mociones y resoluciones el que estas viviendas se llegue a acuerdos, se llegar a acuerdos con la SAREF para ponerlas a disposición, como ha ocurrido en algunas otras ciudades. Entonces entendemos que eh, es algo que llega tarde y que además lo que ha supuesto es que la SAREF se haya desprendido de sus mejores activos y que gran parte de las viviendas que ahora pone a disposición de los ayuntamientos sean las viviendas en peores condiciones, más deterioradas y en los barrios que menos salida tienen. Pero aún así nos parece importante. Es una medida que sumada a otras medidas de la ley de vivienda, una ley de vivienda que nosotros consideramos como un avance, aunque... Estamos también de acuerdo con algunas dudas que han manifestado entidades como la PAO o el Sindicato de Inquilinas que ponen dudas sobre la letra pequeña de esta legislación que va a dejar muchos agujeros. Pero nos parece un avance, un avance que nos va a permitir junto con otras, estas otras medidas que estábamos comentando de los 70 millones dentro del presupuesto municipal, eh, con el aumento al 30% del porcentaje de vivienda pública en nuevos desarrollos o el aumento del IBI, eh, nos van a permitir por fin eh, afrontar, nos permitirían al fin afrontar políticas serias de vivienda más allá de estos cuatro años en blanco del Partido Popular. En lo que respecta al recargo del IBI, eh, como sabéis, la nueva ley lo que va a permitir es recargar este IBI está un 150% en función del número de años que lleve la vivienda vacía y también del número de viviendas que tenga el propietario. Esto permitirá, por un lado, desincentivar el que las viviendas se queden vacías y salgan al mercado e incentivar que vayan al mercado de alquiler y a la vez supone también bueno, pues una manera de recaudar eh, más ingresos para poder dedicar precisamente a políticas de vivienda creemos que todas estas medidas en conjunto abren una oportunidad eh, para romper la burbuja de alquiler de la, de la burbuja inmobiliaria la burbuja del alquiler recordaros que, que de 2014 a 2021 el incremento medio del precio de alquiler ha subido un 45% que la mayoría de las familias obviamente no pueden asumir supera con creces el 30% que todos los estudios dicen que una familia debe destinar a, a vivienda entonces, creemos que hay que seguir profundizando estas políticas, que es necesario seguir considerando la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado. Y que cualquier medida que vaya en esta línea eh, nos parece bien, aunque pensamos que se puede ser aún mucho más ambicioso. Pregunta? <risa> uh -huh. Venga, pues muchas gracias.